soy Israel Vanguera y en esta hora les voy a mostrar y la forma fácil y sencilla de cómo hacer un directo de Netflix a Facebook entonces vamos a iniciar vamos a abrir, vamos a hacerlo a través de OPS vamos a abrir el programita perdón OBS, dije OPS, sí, o OBS entonces voy a quitar, eliminar todo esto para iniciar desde cero, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a minimizar aquí vamos a abrir Netflix vamos a abrir Netflix Netflix ya está listo vamos a ejecutar una película cualquiera en este caso y a ejecutar 300 en estos momentos la pantalla nos va a salir en negro a nosotros pero no se preocupen que eso lo vamos a solucionar entonces vamos a abrir otra pestaña y en esta pestaña vamos a abrir otra pestaña y en esta pestaña vamos a ejecutar una aplicacióncita que tenemos aquí en no tenemos que instalar nada, simplemente vamos a dar clic aquí en, en aplicaciones de Google, luego vamos a dar clic aquí en Meet Damos clic allí Vamos a darle clic a una nueva reunión, iniciar reunión instantánea Este Meet no lo vamos a necesitar Esto es solo protocolo, listo Y luego abrimos otra pestaña que es con la que vamos a a ejecutar facebook entonces aquí ya estamos en facebook y vamos a a iniciar el directo listo entonces vamos a hacer lo siguiente antes de iniciar el directo vamos a darle clic aquí vamos a darle clic en esta opción luego nueva pestaña vamos a seleccionar netflix vamos a darle clic en compartir y de esa forma cuando yo reproduzca netflix la pantalla no va a salir en negro listo entonces ahora ya que solucionamos esa parte vamos a hacer la transmisión entonces vamos a darle clic aquí en, en, en, en facebook clic en directo, en vivo seleccionar vamos a escoger esta opción que lo vamos a hacer a través de vamos a copiar el este el vínculo que tenemos aquí, copiar y listo, aquí nos va a salir el directo vamos a ponerle un título 300 y un subtítulo nos pide carátula también vamos a ver creo que no bueno entonces vamos a minimizar esto y ahora vamos a configurar el OBS listo Vamos a darle clic en ajuste y vamos a poner ahí el vínculo para que nos haga la transmisión. En este caso vamos a quitar este. Control V pegamos allí. Damos clic en aplicar, aceptar. Y ahora vamos a darle clic en crear eh, para capturar una pestaña. Una capturar una ventana. Listo. Y en este caso vamos a capturar. La de Google, aquí está, eh, dónde está, porque no nos sale la ventana de Netflix. Aquí esperamos a darle clic en cancelar. aquí habernos salió la ventana de Netflix no nos está saliendo vamos a darle nuevamente eh, capturar captura de ventana siguiente aquí ya nos salió ya me estaba preocupando yo bueno aquí ponemos un poco más grande no olviden que esto solo es una, una demostración ustedes lo pueden mejorar cuando lo estén haciendo en casa listo que ya que esto es un tutorial no puedo poner a, a pulir mucho esto listo entonces aquí apenas le dé iniciar transmisión va a comenzar entonces si le damos iniciar transmisión va a comenzar a correr ello listo pero antes de eso vamos a, a, a desacoplar la, la ventana de, de facebook de aquí así para que tengamos otra visión otra vista listo entonces vamos a hacer correr la película. Vamos a irnos aquí a Netflix. Vamos a darle clic en correr. Ahora nos vamos al, Vamos a irnos al OBS. Y vamos a darle clic en iniciar transmisión. Listo. Y si nos vamos aquí a Facebook, vamos a buscar Facebook, que es donde lo tenemos. Aquí está. Miren, que aquí ya está iniciando la transmisión. Miren, aquí está. Solo va a darle clic en transmitir. Y aquí ya estamos. Miren, aquí. Estamos en vivo Aquí ya estamos en vivo eh, Ya falta que las personas se comiencen a conectar aquí Y listo Esperemos a ver que el, el, Me olvide configurar la resolución del vídeo Y está bastante pesado Entonces eso hace que sea un poco lento Miren que aquí ya estamos en vivo en Facebook y las personas que se les conecten van a salir aquí. Solo que la resolución no la... La resolución no la baje del video y está bastante pesado y entonces se pone lento. Y si, y si se vienen aquí a perfil y quieren ver el directo, simplemente se vienen a videos. Dan clic en video Miren que aquí yo he estado subiendo. Yo he estado ya subiendo. Y aquí les, va, les van a salir las grabaciones que ustedes hagan. ¿Listo? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Tchau, tchau.